Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cristian, encantado de estar aquí con ustedes. Eh, les traigo un tema el día de hoy que, bueno, me han preguntado en varias ocasiones. Y creo que es importante porque eh, yo sé que muchas veces eh, nos encontramos en situaciones en donde realmente nos sentimos uh, que, real, que alguien nos lastimó, que realmente nos sentimos mal, porque quizá confiábamos en alguien y esa persona, pues, nos decepcionó, nos defraudó o cualquier cosa. Y entonces empezamos a crecer este sentimiento de rencor entre nosotros y creemos que la mejor forma de sacarlo o de aliviarlo es vengándonos de la persona que nos hizo daño. Entonces el tema de hoy es cómo vengarse de mi ex. Eh, pero antes de empezar, me gustaría, de verdad me encantaría que ustedes me apoyaran con algo muy, muy, muy, muy sencillo. Eh, si ustedes pueden visitar mi Instagram y darme un uh, follow, seguirme en Instagram, se los agradecería muchísimo. ¿Por qué? Porque eh, de este modo, aparte de que puedo estar más en contacto con ustedes y ustedes pueden, eh, bueno, estar más al pendiente de mi contenido y lo que tengo yo para compartirles, eh, también me ayudaría para empezar a crecer un poco más la audiencia en Instagram y crear un poco más de mmm, conciencia sobre cómo es la mejor forma de manejar o tener o resolver situaciones de pareja en la vida diaria ¿vale? entonces si ustedes pudieran hacer eso realmente se los agradecería eternamente y bueno sin más preámbulo vamos a comenzar con el tema ¿Cuál es la mejor forma de vengarse de tu ex? O, en general, de vengarse de cualquier persona. Ok, entonces, ah, supongamos que estás en la situación en donde, bueno, quizá estabas en una relación y amabas a tu pareja con todo lo que tienes y quizá confiabas en esa persona más que a nadie del mundo y de repente algo pasó, te lastimó, algo no hizo, algo hizo, eh, te engañó, en fin, cualquier cosa. Y entonces en ese momento te rompió el corazón, te sentiste mal, te sentiste decepcionado o decepcionada, probablemente rompieron o terminaron la relación y a pesar de que han pasado varios días, semanas o qui incluso quizás hasta meses, aún sigues sintiendo ese rencor, ese, esa, ese sentimiento de que... de decepción, de, de frustración, de que esa persona no te supo valorar o de que te dejó, te decepcionó o cualquier cosa que te haya hecho sentir, ¿no? Y entonces, ese sentimiento de rencor empieza a crecer y crees, pasa por tu mente, que la única forma de salir de ahí, es haciendo a esa persona sufrir, vengarte de esa persona, hacer lo mismo que te hizo para que sienta lo que tú sentiste, ¿cierto? Bueno, déjenme decirles que no, esa no es la mejor solución. Y yo sé que muchas personas ahorita van a decir, bueno, quizá no estén de acuerdo conmigo, pero les voy a decir por qué vengarse una persona nunca es una buena idea. En primera, porque independientemente de lo que esa persona te hizo, nunca vas a saber si realmente lo hizo con la intención de herirte. La vida está llena de múltiples variables, muchas cosas pasan constantemente. Sí, las personas tienen que tomar decisiones y las personas son responsables de esas decisiones que toman y son responsables de las consecuencias, pero eso no significa que cada vez que una persona toma una decisión, lo hace con una sola intención en mente, es decir, supongamos que tu pareja te engaña, Sí, en el momento en el que tu pareja te engañó, esa persona tuvo la decisión de hacerlo, nadie le puso una pistola en la cabeza, nadie lo obligó o la obligó, en fin, tomó la decisión. Pero esa decisión fue basada en múltiples variables y no necesariamente con la, con la pregunta en la cabeza de ¿Quieres lastimar a tu pareja? Ah, oh, sí, esa es mi intención, lastimarla y hacerla sufrir y por eso la voy a engañar o lo voy a engañar. No, no precisamente. Entonces, quizá no sabemos, más bien no sabes cualquier tipo de pensamiento, cualquier tipo de idea todo lo que pasó en la mente de esa persona antes de que cometiera o tomara la decisión de hacer la acción que eventualmente te llegara a lastimar, ¿claro? Entonces, dado que tú no conoces esa, lo que pasó por su mente, lo más probable es que esa persona realmente no haya decidido engañarte solo por engañarte o haya decidido hacer lo que hizo solo con la intención de lastimarte. Uh -huh. las relaciones son un poco más complicadas que eso entonces el hecho de que tú decidas vengarte simple y sencillamente para hacer a esa persona sufrir te hace peor persona que esa persona ¿por qué? porque el motivo de venganza la única intención que tienes es realmente hacer sufrir a esa persona entonces comparándote a ti con esa persona tú no eres mejor que ella porque quizá esa persona te hirió o te lastimó sin tener la intención de hacerlo sin embargo al tú decidir vengarte lo estás haciendo la acción que estás tomando es con la intención de hacer a esa persona sufrir entonces si te das cuenta realmente eh, estás bueno si decides vengarte no eres mejor que esa persona de hecho eres vendría siendo peor porque la única el único objetivo que tienes en ese momento es lastimar a alguien uh -huh. ahora sabemos que a lo mejor tú tú pasaste un momento muy difícil a lo mejor sufriste muchísimo en fin lo que sea ok está bien pero la vida continúa y la mejor forma aquí te lo voy a decir la mejor forma de vengarte de alguien es demostrándole a esa persona que eres fuerte, demostrando a esa persona que a pesar de todo lo que pasó y lo que te hizo sentir, tú sigues con tu vida y no eres capaz de voltear atrás. Y mejor aún, que no te importa un cacahuate lo que esté sucediendo con esa persona. Es decir, eres mejor que esa persona que te hizo sentir así. Eres mejor. Y porque eres mejor, simple y sencillamente eres capaz de olvidar y de continuar con tu vida y, y no solo eso, demostrarle que esa persona cometió un grave error al haberte lastimado o al haberte hecho lo que te hizo porque de alguna forma se va a enterar lo increíblemente que te sientes en este momento y lo increíble y lo mucho que estás trabajando para mejorarte a ti mismo o a ti misma y que realmente la mejor venganza es que esa persona vea que tú estás en la cima. Así que si te quieres vengar de alguien, olvídate a esa persona, olvídate de vengarte. Enfócate en ti mismo o en ti misma, trabaja fuerte, duro, haz lo que tengas que hacer para estar en una situación en donde las personas se sientan celosas de verte, que digan wow, mírala o míralo, está en la cima, le va bien, eh, está mucho mejor que antes, eh, su nueva pareja es, es una super persona, que se vea. Y cuando vean eso de ti, eso les va a doler mucho más, porque van a pensar, wow, qué tonto o qué tonta fui al haber cometido lo que haya cometido y haber hecho sufrir a esa persona de la forma en la que lo hice. Esa es la mejor venganza. Ahora, yo sé que mientras tanto, mientras pasa el tiempo, mientras trabajas en ti mismo, mientras te mejoras a ti mismo o a ti misma, eh, bueno, evidentemente muchas veces el sentimiento sigue aquí. Y realmente es como si algo aquí nos estuviera doliendo, realmente como si nos estuviera lastimando físicamente, sentimos el dolor físicamente. Eh, mejor forma de aliviar esa sensación de malestar... Y no estar pensando en sed de venganza es um, enfocarse en el presente. Perdonarte a ti mismo o a ti misma y perdonar a esa persona. Y para esto bueno, suena muy fácil, ¿no? Suena como, ah, sí, sí, bueno, a ver, a ver, la perdono, ya, pum, se acaba, ya no siento nada. No, evidentemente que no funciona así. Pero uh, la meditación, y yo siempre he hablado de la meditación, especialmente en los últimos años, donde le he practicado bastante. La meditación ayuda para muchas cosas. Ayuda para curarse a uno mismo de cualquier enfermedad. Ayuda para, uh, bueno, tener una mejor claridad, un mejor estado de ánimo, ma may una mayor paz mental, mayor paz consigo mismo. Ayuda a ser más creativo. Ayuda a... A sentirse mucho mejor a estar más feliz ayuda a un montón de cosas también ayuda a desarrollar una capacidad de inteligencia emocional que está mucho más arriba del promedio en las personas en general eh, entonces la, lo que yo te recomendaría si es que sientes que necesitas vengarte de alguien es que medites si tú vas ahorita en YouTube y buscas meditación guiada para perdonarse a sí mismo, vas a encontrar varias opciones en donde bueno, te pones tus audífonos y vas a escuchar una música bastante relajante y a una persona que te va a estar hablando y te va a decir, te va a guiar en el proceso de crear, de hacer una meditación y de empezar a perdonarte a ti mismo. ¿Por qué, ¿Por qué perdonarte a ti mismo? Porque eh, es importante perdonar a los demás pero muchas veces olvidamos perdonarnos a nosotros mismos porque queramos o no, no debemos olvidar que todo lo que pasa en nuestra vida es porque nosotros lo atraemos y lo que pasó antes es porque nosotros lo atrajimos con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestras acciones. Ahora, ustedes van a decir, ¿qué? ¿Me estás diciendo que yo atraje que el idiota ese me engañara? Bueno, eh, en cierta forma sí. Eh, en cierta forma, constantemente estamos atrayendo personas, situaciones que, bueno, van moldeando nuestra vida. Ahora es difícil exactamente decirte cómo es que lo atrajiste, pero vaya que si estuviera enfrente de ti en este momento y tú me empezaras a decir cómo vives y me empezaras a decir los pensamientos que tienes durante el día y cómo se fue dando tu relación y demás, estoy seguro que sería capaz perfectamente de decirte por qué y en qué punto atrajiste esa situación a tu vida. Pero vaya, que no puedo hablar con cada uno de ustedes, entonces es muy difícil hacerlo. Pero... Créanme, eh, cualquier situación buena o mala que ustedes vivan en su vida es porque ustedes la trajeron de algún modo. Es por eso que es muy importante estar eh, pendiente de en lo que se enfoca uno. Cuando tú te enfocas en algo, ese algo se expande. Entonces, eh, si de repente estás viendo, digamos, telenovelas, por ejemplo, y resulta que la telenovela ves a alguien que... Eh, pues engaña a su, a su mujer, a su esposa, a su esposo lo que sea, y entonces quizá esa, esa, esa escena se queda un poco grabada en ti y empiezas a, a platicar con quizá a tus amigos o tu familia sobre esa escena, y quizá la sientes y quizá la piensas un poco más y a lo mejor la vuelves a ver en, otra, en otro en otro show o en otra telenovela o en otro canal y de pronto empiezas no sé, de algún modo a Hablar sobre infidelidades o empiezas a pensar en eso un poco más de lo normal. El simple hecho de hacer eso hace que estés o empieces o creas una vibración en donde atraes ese tipo de situaciones. Por eso es muy importante que cuides lo que ves, lo que escuchas, lo que dices, lo que platicas, incluso aunque sea una broma. ¿Mm? Pero bueno... Um, Dado que, como dije, ustedes atraen todas las situaciones que pasan en su vida, eh, del mismo modo, si algo sucedió con tu pareja, terminaron, te hizo sentir mal, bueno, tú lo trajiste de algún modo, esa persona también tiene, evidentemente tiene que pagar por lo que hizo, hay consecuencias al respecto y esa persona lidiará con eso en la vida de algún modo, pero mientras tanto, lo que tú sientes es lo que hay que solucionar. Y el primer paso es, sí, perdonar a esa persona. Porque si tú no eres capaz de perdonar a alguien, eh, pues lo único que haces es dañarte a ti mismo. Uh -huh. Tener rencor por alguien es como, es como tomar, es como beberse el veneno para ratas y esperar que las ratas mueran. No va a pasar. ¿A quién le va a afectar el veneno para ratas? A la persona que se lo toma. Es lo mismo, el rencor te afecta a ti, te destruye a ti en el interior. Tú puedes tener mucho rencor por alguien, pero esa persona, ese rencor que sientes por alguien no le va a hacer nada a la otra persona. Nada. Uh -huh. Malas vibras, tú puedes mandar malas vibras, groserías, lo que tú quieras, pero si esa persona realmente no hace caso o realmente no le importa lo que tú pienses, lo que haya pasado contigo y ni siquiera está, eh, vaya, en contacto contigo, nada le va a afectar. Entonces lo primero que tienes que hacer es deshacerte de ese rencor. Y la primera forma, la primer, el primer paso es perdonar a esa persona. Entonces con esta meditación, la meditación que elijas, perdonas a esa persona en tu mente, realmente limpias ese rencor de tu cuerpo y después te perdonas a ti mismo, a ti misma, por cualquier sentimiento que sigas teniendo de forma negativa hacia esa persona y tú haces esto por varios días, una semana, dos semanas y te vas a sentir mucho mejor. Eh, tu energía va a ser mucho más positiva, vas a sentirte mucho más feliz, mucho más en paz y vas a ser capaz de seguir con tu vida de una mejor forma. Eh, después de eso, mejórate a ti mismo o a ti misma, es el segundo paso. Ajá. Eh, Ten mucho cuidado de tu entorno. Ten mucho cuidado de lo que ves, de lo que dices, lo que haces, lo que aprendes. Cultiva buenos pensamientos. Lee un poco más. Come comida saludable. Haz un poco de ejercicio al día. Medita. Sale con personas que, que, que son positivas, que realmente sacan lo mejor de ti, no con las personas negativas. En fin, todas estas cosas son pequeñas cositas, pequeños pasos para que tú puedas seguir adelante y mejorarte en cada aspecto. Y cuando esa persona vea que tú estás en un nivel mucho más arriba, mucho más avanzado, eso le va a doler más que cualquier cosa que tú le puedas hacer como venganza. Y bueno, así que discúlpenme si... El video no era como lo, ustedes lo habían imaginado. Escríbeme si no hice un plan eh, paso por paso de cómo hacer un, eh, una venganza o, pues, o hacer que esa persona sufra. Bueno, la vida se encargará de todo eso. Lo mejor que puedes hacer es preocuparte de ti, enfocarte en ti, enfocarte en lo bueno para que eso se expanda. Para que lo bueno en tu vida se expanda. Eso es todo. Espero que les sirva el video. Háganme un favorzote. Si no se han suscrito, suscríbanse aquí arriba. Pueden darle click en la campanita para que reciban notificaciones de futuros videos. Y uh, bueno, si les gustó el video, denle like, pongan los favoritos, compartanlo. Si no les gustó, no pasa nada. Le pueden dar dislike. También se vale. Pero me encantaría que me dejaran en los comentarios por qué no les gustó. Qué no les gustó. Qué prefieren. Cómo me quieren ver. ¿Cómo quieren que me vista? ¿Qué quieren que haga? quieren que baile? En fin, quiero ver sus comentarios y bueno, pues los voy a leer, los voy a responder y eh, de ahí normalmente tomo muchas ideas para mis videos de sus comentarios. Entonces, eh, créanme, me sirve mucho y generalmente los respondo, generalmente. A menos que a veces se me van por ahí algunos, pero bueno, generalmente los respondo. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao! 好